¿Qué pasa, locos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos aquí a hacer un viaje en moto haciendo una misión y hace seis semanas que no me metía, estoy haciendo misiones como loco y bueno, ya he alcanzado el nivel casi 50 del 25 que era, más o menos. Vamos a aparcar aquí. Y llenamos la gasolina, sí, la voy a llenar y la dejamos lista Cojetillos. vale, la verdad me la llevo esta también este coche también mola eh, eh... tengo una llave, pues a coger esta esto que es vale, vale esta. Bueno, está mal. A ver, vale, quiero subir por aquí. A ver, ahora. Y todo lo que sube, baja. ¿Y este? de último vaya Me voy a quedar con una de estas eh, esta no es mi moto mi moto es esta y nos vamos a ir aquí Aquí está jefe. Ah, nuestra salvación. Y me ha hablado de ti. El gusto es tuyo. Me llamo Zandel. Soy restaurador. Ahí está. Ladato, ¿Eh? juerrita, y apreciado, Esto tiene que manita. ser sí, un Tendrás bot. Que bueno, antes de poner los manos a la obra, joder y dispara los objetivos que he puesto en las barras de lanzamiento vamos a bajar ala ya está ya van construyendo y haciendo sus cosillas <ríe> los botardos vamos a ver a ver un poquito ahí está hostias a ver esta ha venido de ahí, ¿no? ¿dónde está? Allá, ah, ya, ya te veo nada otro bot joder joder con el botardo vaya tela hostia que menudo paliza vamos toca retirarse joder macho como nos ha puesto como nos ha puesto a curarse <ríe> vaya tela bueno pues estamos ya en la parte final Prácticamente, este así entre la hierba. A ver si lo veo. A ver, ¡Toma! <ríe> Conejo de inteligencia artificial. Ahí está. Joder. A ver, John Wick. ¡Toma! Joder, tenía que haber caído, tío. Tiene que haber caído. A ver, este otro. Nada. Granada. Granada. A ver. Ahí está. ¡Wow! Mola, mola. Y ahora a ver que John Wick viene. Seguro. Ahí está. Vamos. ¡Esp! Vamos. Ahí está. Muy buen. Ahí está. Bueno. Pues ni tan mal, ahí está. Vamos a curarnos y continuamos a ver qué bots o nuevas experiencias salen. Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahí está. <risa> de, <Debuti>. Ah, Victoria. <risa>